Hola, qué tal queridos amigos, feliz viernes para todos con la alegría de iniciar nuestra jornada en la santa presencia del Señor, vamos a iniciar este día bendiciendo a Dios, tantas bendiciones espirituales y materiales, demos gracias a Dios por nuestra iglesia, demos gracias a Dios por, por todo este caminar eclesial, vamos a poner en la santa presencia del Señor nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida eclesial, que una nuestras parroquias, que una en nuestras dioses. Sea el momento en esta octava de Pascua para bendecir y glorificar al Señor. Digamos juntos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy viernes, mis queridos hermanos, vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo del 1 al 14. Después de resucitar, se mostró otra vez a sus discípulos, junto al lago de Tiberias.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 Hemos visto a los discípulos como en una tónica, como desprogramados, como un poquito aburridos. Ese encuentro con Jesús los reanima. Jesús comparte con ellos el pan. Les prepara el pan, incluso junto a las brasas, eh, encuentran el, el pescado asado y también pan. El Señor que está con ellos, levantándoles el ánimo, permitiéndoles comprender que es Él, que no es un fantasma. Eh, han estado trabajando, han estado luchando y no han sacado nada, pero... Una vez Jesús da la invitación, sacan pescado abundante. El texto dice: y Con ser muchos no se rompe la red. A veces pareciera que la red ya se va a romper, el cansancio, la fetera, tantos problemas. Pero con el Señor no se rompe. Con la fe pues, en el Señor, aunque vengan muchas cosas, muchas tormentas, muchas luchas, la red no se rompe. Y Jesús comparte el pan ahí, parte del pan, comparte el pescado para todos. Jesús está caminando con nuestra iglesia, camina con nosotros llámosle al Señor Dios Todopoderoso que podamos tener esa experiencia con Él en la cotidianidad en el trabajo, en la casa, en el deporte que podamos vivir esa experiencia de encuentro con Él quiero invitarles también hoy a las 4 de la tarde tendremos la Santa Misa en honor al Señor de los Milagros aquí en nuestra parroquia San Juan Pablo II un abrazo para todos Dios los bendiga